¿Por qué se separaron Sabrina Rojas y Luciano Castro? Al parecer, la actriz se habría cansado de los hábitos del galán, que los cumplía rajatabla. Entérate de todo, en la nota. Semanas atrás, Luciano Castro y Sabrina Roja revolucionaron las redes sociales luego de unas extrañas acusaciones en el Instagram de ella. Días después, se confirmó la definitiva separación. Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que ese o ese una gran persona, sobre todo tres que te admiran. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar, había escrito Rojas y luego agregó. Por suerte tengo testigos. Luciano también subió una captura de un presunto chat con una mujer y las especulaciones comenzaron. Sin embargo. La pareja salió a decir que sus cuentas habían sido hackeadas y que nada de lo publicado era cierto. Sin embargo, la revista pronto publicó los detalles por los que la actriz habría tomado la decisión de dejar al galán. El actor cumplía rajatabla con su rutina, como ir al gimnasio, el boxeo y reuniones con amigos. Castro se acuesta todos los días a las 20.30 para levantarse 5.30 y practicar boxeo y natación. A esto, durante el 2018, el actor ocupó la mayor tiempo de sus días para grabar en la ficción 100 días para enamorarse. Sabrina Rojas reveló cómo fue el momento de su separación de Luciano Castro, Un día nos miramos y... La actriz contó en intrusos cómo fue el fin del matrimonio con el actor y reveló detalles íntimos del desenlace. A casi 24 horas de confirmar su separación de Luciano Castro, 43, Sabrina Rojas, 38. Decidió dar su primera entrevista en Intrusos, donde enumeró los motivos que los llevaron a tomar, de común acuerdo. La decisión de ponerle punto final a sus nueve años de amor, con dos hijos en común, Esperanza, 5, y Fausto, 4. Es por desgaste. Hubo hastío, comenzó diciendo la actriz, tras sostener que no hubo terceros, ni terceras en discordia. Yo siempre digo que a Luciano, una vez por mes, lo echo de casa. Mil veces le dije esto se termina acá. Y otras veces fue él. Hasta que un día nos miramos y dijimos para. ¿y si lo terminamos de verdad y dejamos de hacer la amenaza?. Atenta a sus palabras, y tras escuchar a Sabrina manifestar no sé si es definitivo, Marcela Tauro le preguntó, ¿vos planteaste la separación?.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 —Claro, exacto. Sí, nos pasó eso. Alguien, que nos conoce mucho y nos quiere mucho, nos dijo algo muy certero, que estamos empachados. A lo mejor se cura, a lo mejor no. Eso es lo que nos pasó. pasó. —Luciano Castro explicó por qué se separó de Sabrina Rojas, lo hacemos por la salud mental de nuestros hijos… Ayer, fue Sabrina Rojas la que enfrentó las cámaras y se refirió a su separación de Luciano Castro a través de un móvil con intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial por la pantalla de América. Por eso, todos esperaban que fuera el actor quien fijara su posición al respecto y así lo hizo en diálogo con la cronista de Los Ángeles de la mañana, el programa que encabeza Ángel De Brito por el 13. Sabrina es lo más grande del mundo. No hagamos un drama de algo que ya está. Es más fácil lo simple que lo complejo. Arrancó el diálogo. Para luego profundizar sobre las causas de la separación. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar, expresó. No nos gusta dramatizar, nunca fuimos mediáticos ni nos interesa. Hay gente que le interesa separarse y salir a contarlo. Nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y de nuestros hijos, nada más, y esperemos que lo tomen así. Punto. Tema terminado. Después todo lo que tenga que hablar con mi esposa lo hablamos adentro de casa, agregó al respecto. Muchas veces sana una separación para poder estar mejor, y muchas veces no, y es definitivo. Veremos, somos gente madura y nos queremos, nos amamos. Recalcó el artista. Quien luego tuvo un párrafo aparte para referirse al polémico posteo que le adjudicaron a su mujer luego ambos se encargaron de aclarar que había sido aqueado en el que se lo acusaba de violento y drogadicto. Yo no sé quiénes son todos. Pone en primera persona y decí quién me apuntó de algo y yo le contesto a ese alguien. A mí el todos en general. Como dicen que vos ese. No, decime quién dice que soy, porque el general a mí no me gusta. Yo hace 26 años que laburo de esto, y el medio sabe quién soy yo, no tengo que explicar nada de lo que soy, ni me hacía falta. Concluyó cuando le preguntaron si le había dolido que todos lo hayan señalado de esa forma.